Bueno, eh, Bienvenidos a, a, este, a este curso sobre thriller psicológico, que va a ser sobre todo un recorrido por el desarrollo de mi propia vocación como escritor, y algo que creo que es mucho más interesante. Va a ser un recorrido eh, por la trayectoria de los autores que me han influido a mí, y no solo autores literarios, también directores de cine, artistas de diversos campos. Creo que ese va a ser el aspecto más importante de esto que, que os lo propongo, repito como un curso de thriller psicológico, un curso de creatividad, del desarrollo de la creatividad, de literatura en general, y no tanto un taller literario al uso. Quiero, quiero insistir en que, tal vez, lo menos interesante sea lo que yo voy a aportar sobre mi propia trayectoria y, sobre todo, Creo que va a ser fascinante lo que, lo que voy a aportar en relación con la obra de los artistas que a mí eh, me han servido de catalizadores para mi propia para el desarrollo de mi, de mi propia creatividad literaria. Justo, me vale.